Galeones, galeones, galeones, galeones. ¡Saludos a todos nuevos! ¡Hola, galiones, ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este video, estamos en... ¡Bandos! ¡Noche 6! Oh. Bien, noche 6. No sabéis lo que me va a costar. Bueno, vamos a intentar la noche 6 en este vídeo y bueno, vamos a ir. Noche 6. Vale. Voy a estar esperando a este, al Pop Ghost. Ah, por pues si, sí, en esta noche va a eh, ser... Eh. Si miro mucho a donde esto si le miro mucho para quitar el pánico, es como que de repente se me mira con los ojos rojos y eso sube muchísimo el pánico así que ahora solo puedo estar un poco mirando a... para que se me quite el pánico o sea, porque si mira mucho Ay. me ha aparecido por aquí Vale ya. A ver. Va a aparecer aquí. En esta cámara. Vale. Una mañana ya. Va a aparecer por una de estas cámaras. Vale, aquí pues le doy. Vale. Espera un momento, ¿está comiéndose la energía este? No, todavía ni está. Vale. ¡Oh! ¿Se está comiendo? ¡No, tío! ¡No! ¡No puede ser que he hecho! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, Dios, tío! ¡Qué asust... ¡Ah! ¡Oh! No sabía el susto que me he dado ¡No sabía el susto que me he dado! ¡Tío! No, ya estoy muerto, ya estoy muerto, eh, ya estoy muerto Tío, ya estoy muerto que tío, la he liado y estaba ahí asus as asustada Porque me porque me da un susto que no veas, ¿eh? E estaba ahí mirando y de repente oh, oh, se... ¡pum! Y, <ríe> y por culpa de eso me ha quitado una pieza y encima se ha movido, estos ¿eh? Dos a ah, ah, un montón de lejos y todavía son las una de la mañana voy a perder, ¿eh? Lo digo en serio, con solo saber eso ¡Tío! Esta vez no me asusta lo que hace enfadarme. A ver... Un ah, este ya se movió, este se hizo movió las 3 de la mañana son las 3 de la mañana a ver creo que va a aparecer por esto sí vale ya sé cómo, cuándo va a aparecer porque lo... ¡Oh! uh, menos más oh, mira justo aparecía aquí de bien Esta vez creo que me va a aparecer por aquí. Sí, sí. He entendido la mecánica de dónde va a aparecer cada vez. A ver. A ver, quita el de pánico. Le doy a esto para que no entre. Las ardillas. Y el pánico otra vez. Eh. Le doy a esto, ¿a pocos no voy aquí para prepararme cuando se quite lo de esto. Vale. Un momento, ya se ha movido. A ver. Y es que hay un montón de cosas que hay que hacer. Un momento, ¿ya se movió? ¡Sí, se movió! Son las 3 de la mañana. Todavía. Este juego dura mucho, ¿eh? A ver. No. Puedes eh, sacarme el corazón de susto, esto, pero tú no me puedes matar. Puedes sacarme el corazón de de aquí, pero no puedes matarme. Nunca Podrás Matarme ¡No! Se han las ardillas ratonas ¡Qué rápidas son, ¿no? A ver... Vamos 5 de la mañana. Ah, por cierto, van a hacer un, como un reboot de este juego. Como que lo van a arreglar todos los bugs y esas cosas. Bueno, no sé. Eso es lo que menos importa, pero va a haber otro juego que es Pogo. Se ve Green como ese juego. Es lo mismo. Ay, no se ha cogido la pieza. Por lo menos da igual porque son las 5 de la mañana. Solo he faltado dos pies. No, no, no, espera. No, tío, se han ido. Pero eso no me importa ahora porque son las 5 de la mañana. ¡Wow! Oh, mira. Vale, venga. Que me falta super poco. Lo voy a hacer la primera. Pogos Pogos Ah sí, sobre el Pogos se Es como un juego Que va a ser un reboot, O sea, es este el mismo este juego Pero con todo mejorado Todos los gráficos y esas cosas Están trabajando en ello Pero va a ser uno de los fans Mejores lo que dice la gente Y entonces yo lo voy a jugar Pero primero voy a estar grabando Pogos En normal Porque ese es el único Que hay todavía y el... La, el debut... El, el debut es como un remaster, pero... Sí, la mañana, vamos noche seis ¡Eh, es completada Lo hemos conseguido Y, y el minijuego, ¿ahora quién tengo que ir? ¡Oh! ¡El fin! ¡Oh! Encuentra la verdad miren allí está el de diamante, ¿os acordáis? en estos personajes eh, mira está viendo el móvil este está, mientras está aquí todo el mundo despidiéndose aquí está el este que está viendo el móvil buen trabajo eh, desataciones, has completado el juego eh, Ah, que has encontrado los extras eh, le he conseguido justo night eh, los, los los los Personajes de... O sea, todo. Los justo Night, extras, créditos. Los créditos. No me importa ahora. A ver, los cre... Aquí está. Pogos. Pogos, Green. A ver. Blade, the Badger. O sea, se llama Blade. Ostras. A ver... Sara. Este se llama Sara. De Squirrel, O sea, Sara la... La... Cómo era así el la, la ardilla, esa la ardilla, ah, y safron la otra ardilla, porque las dos so, so, eh, van igual. A ver, stone the crow ¡Oh! black rabbit, este es, eh, este es el negro, este over oh, color white. Espera, ¿cómo que blanco? Pero si es si está. Uh, todo negro creo que es porque sus ojos y sus dientes son son blancos pero su, o, todo de su cuerpo además es, es negro como que el, poder, el color de poder eh, entonces ¿cómo es que el color de poder blanco a ver si, ¿eh? no me deja pues, no me deja este tampoco este ni este ¿El por este? Sí, este sí. Ah, este es de diamante. Stone de gem... Estón de gem... Eh... Gemstone. Encuentro la verdad. ¿Y este? Ah, tampoco puedo. Pues para desbloquear los que de o otras cosas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like, suscribiros. Y adiós. Hasta la próxima. Chao.